Hola gente que estamos también en un no, video y estamos en un no, video de farmafobia con el Ramón Gámez, el hacker de mierda, hijo de su madre Los no. resultados No Sí. No, no. Dale, están profesionales ¿eh? Profesional, enfermo mental, espérate que tengan pijando según Espérate, están profesionales, enfermo ¿Ah? mental de mierda Wey, eh Te recomiendo al principio güey, ahorita Eh cuando ya eh, encontramos la habitación de fantasma te ¡Coyen! Escuchen los consejos de tangamón y me echero para salvarte No sé qué dijo Pero primero hay que prender la luz, luz? No, no. Están en el sótano Yo traigo puta madre, me atravesar la puerta En los relojes a saber que me voy a morir Prende la luz para que se cl clamatice bien guá Y mejor porque si no no se va a ver ni más ¡Eh! Hey, un, un hueso, un hueso, un hueso un hueso, hueso y... Ay, me olvido todo Bueno, acá no está ah. Acá, acá hay... Acá hay... Un... Un lugar para esconderte Ay, Dios Otito mira eh, no está, está la ¿Dónde está la Por eso, ¿sí? interacción es acá, está acá en la sala Está acá, está acá, está acá ¡Pam! Está acá, sí, sí, sí es acá, es acá. ¡Ajá! ¡Písalo! Quisado, nice. Ok, espérame. Toki, ahí tiene que sacar una foto. Ahí está, ahí está la foto. Ojo que se mueve mucho, eh. ¿Qué? Su- No, imbécil. ¿Qué? Le estoy hablando por, por... Por chat de modo de texto, no de texto. O sea que... O sea que no hablo cuando ah, le estoy hablando ok, Box 4 Box 4 igual porque no me habla, eh? Ajá. bueno, yo me voy vente, ah, vente, aquí, vente, ahí, mente, mente, hay que me cierre la puerta, es eh, mente, pasó, mente, no, te escuché <risa> Es a ver, señor. Como el millón, mío, nadie me va a traer esta pastilla. Ay, Orbes. Ay, Orbes. ¿Dónde? Yo quiero ver. Ah. Ay, Orbes, ahí en la puerta? Ah, ya los vi. He visto Orbes por primera vez. Orbes. Me voy a poner más sal acá, Tuki ¡Cuidado! No sé si quiere hacer eh, a ver, el fantasma Voy a ilusiones. ver qué es o... ¿Qué voy a ver qué es coso. Pero a va que, ¿qué A que son Cambiaformas terroríficos, son capaces de activar. Arquiv... Mira el MF, Traigo el MF, ¿dónde está el MF? Ah, mira, ven, vení. Ok, dos. ¿Cuánto dio? Dos. Me voy a comprobar si sí, es dos. Ok, entonces no, no, se me, no se me hace cinco. Ahora es cuando explota. Acá hay tres. No, pero no se me hace cinco. Es un canto, boludo. Es un canto. Es un canto, canto, canto. No, oh, no, no. Canto se me hace Tienes 5 de porcentaje Pon el madre pon Pon Hantu Si es Hantu Eres bien p***o O va, qué cae más. Bueno. Uno va, que le de la pica. Pues es fijo Prefiero que se lo solo movimiento Esperemos que haiga Ouija Y encontré el hueso. Me lleva la pitupichita. <risa> no, él eh, no habla. Es que viste que una sombra Que no parece una sombra. Revenante. No, moroi. No, no. Moroy, Moro, no, no, no. Mira, ya sé, ya sé cómo, ya sé cómo saber. Eh, no, no, no. Mira, andate y yo le hablo solo. Energía, en... Te dice que no. Sí, le hablo solo. Andate, andate, andate. Ah, bueno, El señor de la noche. Se... Vamos a purificar esta habitación, ¿por qué? Porque si no conseguimos vida. No, que me la peor de eso. ¡MF5, MF5! La... ¡MF5, listo, vámonos! ¡Vámonos! ¡MF5 es una sombra, listo, chip, no es madre! Vámonos, ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Una sombra! MF5, Vamos, una sombra, No, no, eh, espérate, espérate ¿Qué te te pasa No, vamos a las misiones Ah... el ascensor de movimiento Yo también quiero No, no, tú quédate, tú quédate ahí ¡La coño, a tu Bueno, ahora que Ramón Ahora que Ramón se fue ya podemos robarnos todas las cosas ahora todo es mío. A huevo, viste que sí. Nice. No fue partida perfecta de fotos. Bueno, ya no, espero que no. os haya gustado bien. Nos vemos en la próxima. Adiós.